Hace unos años yo participaba en una escuela de karate y le hicieron un documental al sensei de mi sensei. Eh, el cual ahora está en Netflix. Y ese soy yo. Hey guys. I keep Soy muy consciente de que no he hablado en el blog de por qué he dejado de hacer blogs. Más allá del estrés y de la fuerza y toda la cosa. Definitivamente he estado bien. Ah, no sé qué palabra busco. Sin duda estoy pasando por el momento de más desequilibrio en mi vida. Oye, pero qué lindo esto. Sí, se ven reales. Ah, ¿Sí lo había hecho Se ven reales. <risa> En el 2005 estaba dando el primer título en el duo. Tenía solamente esa clase, por lo cual eh, tenía mucho tiempo libre. Me aburría bastante. This is boring. Entonces me metí a las ramas de deporte del duo como pasarán. Y me metí a aerobox. Ah, y eh, quise meterme a buceo, pero no no en cupo. Y terminé en la rama de karate. Cuatro años y medio estuve en en karate, full karate así como que toda la semana karate onda así como dos clases al día de lunes a sábado como que reñía la papa con loba entonces fue uno de los tiempos en donde mejor dormí más tranquilo anduve y... más en equilibrio me sentí era muy raro porque llegábamos un viernes todos destruidos, hecho bolsa antes de la clase y terminábamos con el mejor de los ánimos no sé cómo explicarlo algo pasaba dentro de nosotros en, en todos los alumnos que era como terapia y me involucré en caleta y son tiempos que en estos momentos estoy echando de menos, de menos ese equilibrio, ese balance que tenía en ese tiempo el documental de Chehan Fumio Temura el más de toda la organización de Gen Hem, de mi escuela habla de que él se levanta a las 5 de la mañana y desde las 5 hasta las 7 creo, él se va a pescar dice que es su forma de mantener el yin y yang balanceado en su vida, entonces así mantiene el balance al revés para mí yo, me cuesta mucho, mucho quedarme quieto, entonces por eso era perfecto para mí el karate, el karate se define como un zen en movimiento cada vez que estás haciendo karate estás meditando. Tal vez eso es lo que me falta. Encontrar mi lado calmo Una de la, una cosa que no saben de mí es que puede y cae la posibilidad que no le dé tanto tiempo al proyecto de título.